Así se consolidó el narcotráfico en Paraguay. Lucien de es el nombre verdadero de un hombre que marcaría un antes y un después en la historia del narcotráfico en Paraguay. Fue un antiguo miembro de la Gestapo durante la ocupación de los hombres de Adolf Hitler en París. Sin embargo, tenía una larga vida delictiva. Huyó hacia Sudamérica, regalando en varios países hasta llegar a Buenos Aires, Argentina, utilizando una identidad diferente para ocultarse. Se hacía llamar August Ricoeur que es el nombre clave para entender lo que vivimos en la actualidad. En Argentina tuvo contactos con paraguayos residentes en ese país y se enteró que aquí había una ruta del contrabando de café, whisky y otros productos de los Estados Unidos que tenían como referentes a militares poderosos. Ricord se dio cuenta que lo mejor era instalarse en Paraguay y utilizar la ruta del contrabando para enviar al país poderoso del norte Heroína que venía desde Europa. El francés construyó un hotel en Ita en Ramada, conocido como París-Niza, donde controlaba el tráfico de drogas. Sin embargo, en 1970, un avión fue detenido en el aeropuerto de Miami con kilos de heroína. Las autoridades norteamericanas pidieron su extradición, pero él seguía protegido. Tiempo después, The Washington Post publicó un artículo en donde vinculaba al gobierno de Stroessner con el esquema. Pese al escándalo, Rickord seguía protegido. Y luego de eso vino una orden del entonces presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, y envió autoridades a nuestro país para presionar al presidente. Y así, finalmente, Rickord fue extraditado. No te pierdas la segunda parte de esta historia.